Que el agua del río, en este caso del Ebro, pues no vaya, no se vaya de donde tiene su curso natural, que es en el, en el, a lo largo del curso del río Ebro. Entonces, este logo que aquí veis, y que. Bueno, espero que esto. Debería pasar la siguiente. La fecha baja. En teoría, esto iba moviéndose, ¿eh? Bueno nariz, ves dando tip tic ¿vale? Ya le dais. Este logo lo veréis en un montón de sitios, es un logo que tiene más de. bueno, que nace en los años 80, porque la lucha contra los trasvases en, en la zona del Ebro es una lucha que tiene pues, bueno, muchos años, arranca de la lucha antinuclear del de, de, de, de final de la democracia, pero que luego, pues a medida que, que se nos han planteado hacer nuevos trasvases, pues aparece este, este logo. Y eh, otro logo que hemos incorporado es la visualización de este, de este tubo, ¿no? Este tubo es difícil hacerlo a menudo, por tanto cogimos otro tipo de tubo y estilificamos este, este logo que es muy bonito y que alguna vez no habéis visto en alguna parte. Y que lo que viene a decir es que no tiene que pasar nada de agua por, por, por este tubo, porque detrás de, del tubo y detrás del agua se va el futuro de un territorio. Y esto pasa en los terres del Ebre, pero me imagino que en los terres del Ródano o en cualquier, otras, o, o, cualquier otro territorio en el Tajo, o cualquier otro territorio que se planteen en trasvases, pues dentro de por estos tubos se va el futuro de un territorio y es lo que desde el territorio nosotros pedimos. Por ejemplo, si la gente de Hotel pueden hablar como cómo el tubo de Hotel será su futuro. Ahora vamos a empezar al principio. Bueno. Eh, yo no sé si sabré hacerlo de la distopía, porque esto es un concepto un poco complicado para, para mí, pero bueno. ¿Está eh, la siguiente? ¿sí? Bueno, yo, cuando he empezado a la, la charla, y decías, bueno, ¿cómo será eh, el futuro dentro de 50 años? Pues he hecho un poco como, como Dani, con la, lo que nos enseñaba la de Proxal, mi pasado. Este es el mapa tubológico de España, desde Aquí por el año 67, pero es incluso antes de la época de Franco, desde los años 30, el, el mapa, es de, digamos, topológico de España, es el mapa de la España húmeda contra la España seca, la España húmeda sería los los, la zona norte, digamos, y la España seca es la, España, es la parte del sur, y claro, la España húmeda tiene que dar ahora a España. Ese Es el concepto que existe y que, y que perdura desde antes de la dictadura, que se plasma en el primer plan, que es el plan generado para la corrección del desequilibrio hidráulico en la época franco. Eh, este, en la época socialista, en el año 93, en el año 2001 y así sucesivamente. Entonces, la, mi ilusión sería que en el año 2050 aún esta gente eh, planteara mapas así. Pero, porque quiere decir que si en el año 2050 siguen planteándolos, es que no han conseguido hacerlos. Entonces, mi, mi, mi planteamiento y el planteamiento que tenemos como plataforma en defensa del ERE, eh, es que, bueno, que se empeñen todo lo que quieran, hacer lo que quieran, pero a la práctica que no, te, no les demos los mecanismos, ni tengan los mecanismos para tirarlo adelante. ¿vale? Ese, ese es nuestro planteamiento. Porque nuestra lucha, de alguna manera, eh, que somos, nosotros somos pequeñas hormiguitas, no somos... Una cosa insignificante de, de, de este mundo es la lucha de ir ganando días, de ganar tiempo, de ganarle el tiempo para que las cosas vayan cambiando, cambien para nuestro sentido y no en el sentido que quiere el sistema. ¿Vale? Bueno, en este, en este, en este mapa eh, se planteaban tres trasbases: el Tajo Segura, el Ebro Júcar Segura y el Ebro Pirineo Oriental. El Tajo Segura. Eh, desde la gente del Tajo tiene la mala suerte ya, ya se ha hecho, ¿vale? entonces el, el, muchas veces pasa más agua por el canal del Tajo segura que por el río Tajo. Nosotros han intentado en diversas ocasiones, pero hemos tenido la suerte de que no se ha podido hacer. En este, en este plano de mapas que en alguna manera entronca con lo que nos decía eh, Dani antes a, a, a esta mañana, eh, el Ebro es la última pieza que les falta a este eh, rompecabezas y nosotros haremos lo posible para que esa pieza no la encuentre nunca. Bueno, eh, claro, plantear el futuro del Ebro. Y dices, bueno, yo es que me cuesta plantear el futuro cuando hoy el Ebro como río prácticamente a la mayor parte de los meses ya no llega al mar. ¿Vale? O sea, el, bueno, si se hace lo que quieren hacer, no llega al mar. Decir. O sea, actualmente él sí que llega al mar. O sea, actualmente sigue siendo un río que tiene un caudal eh, relativo que va creciendo año a año, pero digamos que tiene agua. Pero si se cumplen todos los modelos de planificación que hacen desde el Ministerio y desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, 10 meses al año el río estará aquí. Esto es todo el delta del Ebro. ¿Vale? Estos son 25 kilómetros desde la desembocadura. Entonces, si se hacen lo que ellos quieren, 10 meses estará aquí y unos cuantos meses estará allá arriba. Y eso hoy. Cuando hay años de sequía o cuando en verano hacen cortes de... o, o sea, controlan mucho el agua, ya se nota porque se puede pescar peces de agua salada río arriba. O sea que no es ninguna anomalía, ninguna, ninguna cosa que no pueda ser. Seguimos. Entonces, eh, ¿qué pasará si no llega el agua del río normal? Del si, si esta gente se sabe con la suya. Pues bueno, lo primero es que eh, no, el agua del río no es un problema, el, que, el agua en sí. El problema es que el agua cuando llega al mar, y eso lo sabéis todos, no, no, no se pierde como muchos nos intentan decir, no, no es cierto, el agua cuando llega al mar lo que hace es fertilizarlo. Y uno de los productos que nosotros tenemos es del mejillón, ¿vale? lo pongo aquí porque era relativamente fácil ponerlo. Esta es la diferencia que hay entre un mejillón en un año seco ¿vale?, el 2011-2012, y un año eh, muy húmedo que fue el año siguiente, el 2013-2014. En el clima mediterráneo suele pasar eso, que después de un año muy seco hay uno de muy húmedos, o sea que son, son, es una cuestión del de clima que tenemos, que es, un, es cíclico. Bueno, pues la diferencia es bastante mismal, es bastante mismal en, en, en el tamaño, eh, la cantidad de mejillón de que se genera, la calidad, bueno, el año 2013-2014 disfrutamos como enanos comiendo mejillones y en cambio hay otros años que te ponen un plato de mejillones y dices, ostras, ¿no? Entonces, eh, en general, todos los modelos de planificación lo que hacen es ignorar eh, qué pasa en, en los ríos cuando llegan al mar. Dicen que el agua de los ríos se pierde en el mar, ¿no es cierto? Genera una riqueza sin necesidad de invertir en grandes infraestructuras. Es decir, cuando en un plan de cuenta nos dicen es que si hacemos tantos embalses y tantos canales y tantos nuevos regadíos generará tantos puestos de trabajo que hace falta, eso es cierto, ¿vale? puede ser, pero es que el agua por su curso natural también los genera. Entonces, en la balanza nunca se pone una cosa y la, la, la otra. Espero que en esta edición del futuro si se pongan porque es una arma buenísima para conseguir que otras cosas evolucionen de otra manera. El mejillo. el mejillo. Bueno, y claro, los ríos no solo son agua. Y muchas veces nos olvidamos. Los ríos son agua y sedimentos. ¿Vale? Y en el caso de los deltas, los sedimentos son fundamentales porque depende de estos sedimentos, depende la supervivencia física de este espacio. Entonces, esta imagen, esto sería hoy, y esta imagen, que no, esta no es inventada, trucada, estas imágenes son imágenes que hacen, proyecciones que hace el Ministerio y estudiosos. Esta imagen podría ser la imagen de mañana. O sea que el delta de Ebro, igual que le pasará, supongo, en el delta del, del, del, del Ródano y cualquier otros deltas, si no hay aportación de sedimentos, los deltas están condenados a desaparecer. Por fenómenos naturales, como puede ser el propio hundimiento, la subsidencia o la erosión, ¿vale? incluso también, bueno, básicamente también la subida del nivel del mar. Pero es que en un ciclo natural de un río, el río se debería seguir eh, acortando sedimentos, pero como no pasa porque tenemos embalses, pues este, esta es la visión del futuro, esta es la visión del futuro que no queremos y que nosotros vamos a batallar para, lo, para que lo sea. Y bueno, esta, para mí, el, el el reto no es, bueno, por seguir, que los ríos lleven agua y todas estas cosas, muy bien. Pero en el futuro el reto no es el agua como tiene que funcionar, sino qué modelo de territorio planteamos. Estamos planteando, porque normalmente cada uno nos med meditamos nuestras luchas, pero la clave del problema es el equilibrio territorial que tenemos. Los modelos territoriales concentran, en este caso, he puesto el caso de Cataluña, pero podríamos poner de cualquier otro toda una urbe o una zona metropolitana, que es aquí, hoy hemos bajado aquí la calle y yo digo, hostia, cuánta gente que hay, ¿no? Pues toda esta que está chupando pues del agua de, de aquí o de roda, o ¿no? En este caso no está pintado, pero podría estar ¿vale? la energía, la energía de aquí que tenemos los nucleares, los alimentos o sea que el, el problema está en este modelo que de alguna manera tenemos que empezar a cuestionar porque qué estrés equilibrio? Porque nos genera. Es una vulnerabilidad económica, social, desarreglament también. Antes, esta mañana, la chica francesa de París hablaba de que en París no conseguían que hubiera movilización, ¿no? que la gente se lo tomara. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades, estos modelos lo que generan es desarraigo. Entonces, si no, tienes, no, no estás arraigado en sitio, no, no, no lo ves importante, si no lo ves importante no tienes ninguna necesidad de defenderlo porque de alguna manera has perdido tu identidad, ¿no?, de alguna manera. Y, bueno, pasar, ¿eh? sí. bueno, ahora este es el caso de Cataluña, pero yo creo que es exportable a muchos sitios, ¿no? En Cataluña tenemos eh, un, un triproblema, ¿no? Antes teníamos un tripartito, ahora tenemos un triproblema. Bueno, este sería el mapa de Cataluña, lo has pasado. Tenemos las terres del interior, las tierras de leida, que serían esta zona, ¿vale? que son zonas eminentemente agrícolas, eh, zonas donde se va incrementando el consumo de agua por, por la agricultura, la contaminación, y donde se plantean grandes infraestructuras como el canal Segarra Garrigues, que os ha explicado esta mañana Yolanda, o en el caso del Delta del Ebro, en los terres del Ebre, el canal Xerta que era el otro gran tubo que hablaba Gali. Que estas, estas tienen un problema, que estas infraestructuras son inasumibles económicamente. Por contra, hay un entorno metropolitano, lo situaríamos aquí, como hemos visto antes, que es donde se sitúa la mayor parte de la población, donde tienen relativamente pocos recursos porque han agotado los recursos que tenían naturales y por tanto tienen que irlos chupando en otros sitios, como ya hicieron con el TEA, donde cada vez se plantean incrementos de poblaciones. Aquí se da la paradoja, en el año 2008, que había una sequía bestial y que todo, eh, Barcelona, estuvo, estuvo en peligro de quedarse sin agua, al mismo momento que se aprobaba traer, ta, o sea, trasvasar agua, porque el problema, Barcelona tenía problemas de, de cantidad de agua, se aprobaba un plan urbanístico con 800.000 nuevas viviendas. Si teníamos, no teníamos recursos, ¿por qué planteamos esto? No, Hay que planteárselo. Y pero esta gente en el entorno metropolitano pues tiene capacidad de pagar ¿por porque es agua de uso entre estas viviendas sí, hombre, el área de Marcoley Sí, hombre, un documento blancos. bueno, y seguro que había más documentos de blanco pero ¿sí? bueno, mientras en el sobre no esté en blanco ya está. y, y aquí al final estamos en el tramo final del, del Delta que somos nosotros que es una zona agrícola de alto valor ambiental porque está el Delta del Ebro y es... Bueno, Delta de es uno de los espacios naturales más importantes de la Mediterránea y bueno, es zona Ramsar, ahora es reserva de la biosfera, bueno, no nos, no nos ha tocado mucho el la, la desarrollo y por tanto tenemos una serie de valores ambientales, ¿no? Y donde es necesario, son importantes y vitales los caudales líquidos eh, le llamamos ecológicos, pero bueno, los caudales tanto líquidos de agua como sólidos de sedimentos, porque como os decía, necesitamos que los mejillones crezcan y que el delta no desaparezca. Y en todo esto, ¿qué aparece? Cuando juntamos este triproblema o estas pues, pues aparece el mercadeo de los recursos, la privatización de los, de los recursos naturales. Eh, el agua en las, en las ciudades, desde hace muchos años, está privatizada, pero el modelo hacia el que tendemos es a privatizar los otros recursos, nuestros ríos. El canal segarra Ríos, que os he hablado esta mañana en Holanda, no se va a poder pagar por parte de los usuarios. Por tanto, los usuarios van a vender parte de su agua a cambio de esas infraestructuras y se la van a vender al entorno metropolitano, que sí tiene capacidad de pago. Entonces, esto es la privatización del nuevo horizonte de privatización que hay de los recursos naturales. Pero es que los regantes no pueden vender el agua, porque el agua de los ríos no es de nadie. No hay ningún regante, por muchas concesiones que tengan, que haya pagado un euro por esa agua. Y por tanto no es suya. Y si no es suya, nos tenemos que poner como sea para evitar que la vendan. Porque es de todos. ¿Vale? Me parece que ya acabo. Bueno. Sí. Bueno, aquí había puesto varias diapositivas, eh, bueno, aquí, esta es la diapositiva del ¿no? de 2010, creo que era cuando empezó la crisis, eh, las grandes empresas, una vez acabado eh, el boom urbanístico, han visto en la privatización del agua, de los servicios, una, una, un nuevo filón de oro, ¿vale? No descubro nada, supongo que lo sabéis, y bueno, eso es lo que en otras charlas que interesa mucho explicarlo porque de alguna manera eh, en la prensa van apareciendo todas estas cosas ¿vale? y en estas cosas pero poco a poco lo que estamos perdiendo es soberanía de los ciudadanos porque se nos van eh, privatizando la gestión de las aguas, las infraestructuras los nuestros impuestos aquí por ejemplo tenemos una noticia bastante reciente de julio de la Generalitat entrega el impuesto del agua a la multinacional al es decir, ahora los impuestos del agua ya no los recaben, la, la administración para hacer obras públicas o para, para lo que sea los va, va a recaudar directamente una empresa para hacer va a ir qué para la gente del trasvase del rodano el, el beneficio el, bene sí, el, el beneficio directo de esta operación de, de ingeniería económica en los próximos 25 años es exactamente el coste del trasvase del rodano o sea está financiado ya bueno, yo, como nosotros somos un movimiento que intentamos ser positivo, esta es mi diapositiva, de eh, nosotros decimos que la fuerza de, de, para que esto sea diferente somos nosotros, somos las personas. Porque somos las personas que debemos ser escuchadas, la, la ciudadanía en general. Y bueno, en el caso del de Delta del Ebro, eh, nuestra defensa es que el río lleve agua y lleve tierra, sedimentos, ¿vale? Llevamos tres generaciones desde los años 80 trabajando en esto, y es una lucha que no tiene, eh, nuestro adversario nunca ha sido, no es, no es una cuestión de color político. Hemos estado luchando contra todos los partidos políticos, porque en unos momentos los vasos lo han planteado unos y otras veces lo han planteado otros. ¿Por qué? Porque el problema no son los, los quienes ejercen en este momento el gobierno, sino que el sistema eh, controla todos los modelos de gobierno que tenemos y por tanto eso lo tenemos que cambiar Y bueno, pero hay que ser positivos.